Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con nuestras aventuras nórdicas en Valheim Vamos a ver lo que, nos, lo que nos dispara hoy el día Y a ver lo que conseguimos y avanzamos en nuestra aventura vikinga Vamos al lío Bueno, pues... ya vais Esta casa tengo que ampliarla, luego la ampliaré fuera de cámara Porque la verdad es que la casa es súper estrecha, no voy a engañar eh. pues, Vamos, vamos eh. Me una, una mierda de casa Pero bueno, eh, es lo que hay Sinceramente Bien, ¿cómo estamos? De madera, el peso Yo creo que voy a recolectar un poquito más de materiales Recordemos que tengo que eh, matarme al primer boss haciéndome el, Ya tengo el arco Y tengo que conseguir Bueno, ya, ya, ten, ya tengo el trofeo Hmm, podríamos intentar conseguir el... Pero cuando se haga de día Sí, cuando, cuando se haga de día Porque estoy viendo que no, que no va a dar bien dado ¿Eh? Estoy viendo que no va a dar bien dado El ciervo Muy bien, me he aprendido el correr Dice que tengo frío Bueno, pues ya está Vámonos no sé si estáis viendo algo o veis una mierda Porque la verdad es que está todo un poquito oscuro Esto lo puedo coger El tocón Vamos a coger tocón Ahí está, tocón. tocón Tocón, tocón, tocón, tocón Allá Pues allá A ver si haya algo Por cierto, eh, ahora yo que lo pienso eh... Mi casa, mi casa, eh. Buena casa nórdica, eh. La vieja aguanta un puto árbol. ¿En serio va a venir? ¿En serio? Vamos, tú eres tonto Tú eres tonto Bueno, chicos, yo creo que voy a talar esto eh, Me voy a, ir a dormir Porque es de noche y no me y hace frío Y ya está, y va a ser mejor, creo yo Sí, va a ser mejor Bueno, día 4 Día 4, ¿eh? eh hay algo eh, Semilla, mira Ahí va ¡Para ciervo! ¡Si quieres ser tu amigo! ¡Yo maté a Bambi! Eh... Bueno, está Bueno, eh, ya tengo ¿Cuántas flechas tengo, por cierto? Mm -hmm. Ah, tengo 28 flechas Creo que voy a fabricar un poco más de flechas Oh, míralo, ha vuelto a ver si estáis su amada. Ven para acá, ven, que está ahorrón y con ven. De puntería todo y como de dinero, eh. La IGN. Pues se podría coger la flecha, ¿verdad? Vale, la del suelo no. Dirá, podría coger la flecha si dan en el objetivo. Obviamente, ja! Vamos a coger esto, anda. Venga Venga porque Voy a, voy a fabricar eh, Voy a fabricar flecha Que me hacen falta Abedul, vaya mierda de árbol y no puedo talarlo Pues muy bien Voy a fabricar flecha y vamos a intentar ir a por el box Creo que puedo ir a por uno de los boxes Primeros Creo que sí, puedo ir a por uno de los boxes Primeros eh, Y ya está Eh, puedo... Uh, grade. Puedo ugradear el arco. Me pide. Eh, trozos de cuero. Y los trozos de cuero se consiguen. Sí, Tiene cuatro. Pierre de ciervo. Sí. Ah, no, todavía de ciervo. Vale, vale, vale, vale. Los trozos de cuero se consiguen eh, matando a los jabalíes. Pues mira, vamos, ahí a, vamos a mejorar el arco antes de ir a poner el box. Vamos ahí a ir a poner el cuero. Venga, ya maté un jabalí, me falta otro por matar y tendré ya los lo cuatro de para mejorar el arco. Porque obviamente, si me van ahí a mandar a cazar un ciervo, porque obviamente yo creo que voy a invocar un ciervo, pues yo creo que es mejor que tener el arco mejorado, ¿no? Digo yo. Y obviamente la casa tengo que, tengo que ampliarla. La casa es súper estrecha, pequeña. Eh... Vamos, es una mierda la casa Bueno, vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Y cuando ya tenga el arco para mejorarlo o oh, lo enseño Ven para acá te veo un garrotazo Que te que avío. Me da cara ¡Ah! En fin, vamos a seguir Estoy loco perdido ¡Ale! ¡Ah, toma por el culo jabalí! ¡Que aquí hay otro! Por si acaso. ¡Toma! Dios mío, que te pega un carro jabalí. ¡Pero que aquí hay otro! acá ven! Eh, vale. Tengo al final cinco. Pues mira, me había a matarlo. Pues bueno, vamos a irnos a la casa, ¿vale? Vamos a reparar... Perdón, vamos a mejorar lo que sería el arco Y ver si puedo invocar el ciervo Que yo creo que es para invocar el boss el sievo Sievo no, no, el boss ciervo Me hace falta, eh, obviamente, un trofeo de ciervo Que ya tengo dos o tres eh, Creo que es mi, es mi teoría según dice la piedra, creo que es mi teoría No he buscado nada por internet, seguramente si lo hubiera buscado Lo, lo, lo encuentro fácilmente y, y me dice cómo se hace Pero es mi teoría En fin, vámonos para allá En fin, no hay nada como el hogar El dulce hogar, muy bien Bueno, vamos a ver si podemos mejorar Mira, puedo fabricar más cosas Cuchillo de siles Ah, porque pillado muchos siles Azada... Hacha de silas... Hostia, pues la verdad que... Tajan y hace más daño. Vamos mejor a mejorar primero el arco. Hacha de silas. Claro, hay que pillar un montón de silas. Porque como he encontrado un cofre por el camino... Eh, pues sí, voy a la hacha de silas. Voy a la hacha de silas. Obviamente voy a usarla. Ahí. Eh, para mejorar el arco a nivel 3 me hace falta. Me hace falta... Eh, esto. Más cosa Lo que tú también. Mira, este... Para tirarlo. No sé si se destruye si lo tiro. Ah, no, es que esto es eh, flecha de madera. Y flecha de chiles que he encontrado. Esto es carbón. Y mi, y mi gata por ahí va por ahí, eh, usando porque está pidiendo comida. Que pide más comida que nada. Esto más madera. Esto aquí. Eh, esto para cocinarlo. Silex. No sé si es lo que es. Eh, pero bueno. Esto es trofeo. Esto es piel de ciervo, que yo creo que es importante. Y esto es carne que vamos a cocinar. Lo que voy a hacer, que como tengo mucha madera. Voy a construir... Eh, Voy a construir otro cofre. Para crear el cofre luego tendré que quitarlo. Porque como bueno, voy a ampliar esto. Pero bueno, por lo menos que no se diga. Para guardar cosas. Vamos a guardar comida. Esto aquí. Porque como cojo mucha comida. Esto me lo llevo. Esta comida aquí. Y luego la cocino. Esto aquí. Y esto. Esto se me lo llevo para comer. Y la piedra no me hay corriente Y yo creo que me da también esto Y esto se queda aquí Esto ahí, eso ahí, vale eh, Bueno, vamos a ir A por el... A por eso, a por el ciervo A ver si sale así Como equipo... Muy bien. Acabo de captar una. Y no puedo cogerlo. En serio. Vale. Creo que voy a coger la flecha. O francés objeto. Coño, el garrote No, el garrote no le gusta Me subo aquí No me ha podido si Estoy lejos Uy Me ha morido ¿Me ha dado si tiré, Ojo, tanto, tanto. ¡Uh! Ah, que se ha guardado. Muy bien. En mi defensa diré. ¡Venga, ven! ¡No te tengo miedo, maldito aminal! Eh, aminal no, animal, eh, animal uh. Te quitará mucho la hacha ¿no? eh ¡No, que quita mucho eso! Dios, como quita, le ha caído encima un puto árbol, se la gilipollas. Corre, que me da, corre, que me da. llama Eizir. Oye, Eizir es un poco como tú De flecha. Pues le he dado, ¿eh? A ver, que a la mano cojo el hacha de asila y le doy un siliazo. Y lo, y lo exilo. Yo lo que me ha hecho. ¡Muérate ya! ¡Toma ya! ¡Me lo he cargado! Trofeo de esto! me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. Soy el puto amo, me he cargado. Tengo... Eh, ¿Esto qué? Cornamenta dura. Y tengo esta cabeza decapitada de suda poder. A una ofrenda en la piedra de sacrificio. Eh... Ah, vale, tengo que ir a, a las piedras de sacrificio iniciales. Y ahí, ahí está la urraca Mi más sincera enhorabuena, dirígete a las piedras de sacrificio con el trofeo de los desterrados y haz una ofrenda con él para que te sonríen los dioses. Vale. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa, voy a poner esto porque no hay una mierda, se ha hecho de noche Y El 6 Vale ¿Cuál es? Este Tengo la piedra de sacrificio. O tengo, que ir a la, o tengo que ir a la piedra de sacrificio inicial. Ahí está. Mejor autoridad para correr y saltar. Gato de vigor. Activar poder. Ha recibido el poder de He eh, Heikdir Así que no dudes en usarlo cuando las cosas se pongan feas. Eh, tu próxima víctima mora en el bosque negro. Parte hacia allí, eh, pero a la tierra y descubre los tesoros y viene perdido. El sabio te espera. ¿El sabio te espera? O sea, en el bosque negro no estará Odín. Odín es el sabio. Qué guapo, ¿no? Bueno, pues ya tengo el pico de cuerno que para poder partir rocas y poder picar rocas. Menos malo. Un grave. Eh, y me estoy haciendo flechas. Yo creo que también. Con cuenta de flecha. Bien, esto ahí. Esto ahí. El garrote ahí. Y esto ahí. Yo creo que sí. Ahí también. Perfecto. Yo creo que este es perfecto, ¿no? Sí. Eh, la flecha. Voy a comer una fresa, voy a acabar encima de esto. Eh, esto ahí, esto, porque voy a, voy a plantar, obviamente. Y dice que me pega en el bosque negro. Y aquí que. Me acabo de acordar que aquí al lado eh, de, Por aquí te cubrí otro altar. O parecía. Ah, no, no era un altar, no, era un de esas de mensaje El bosque negro. ¿Y dónde le ha hecho está el bosque negro? En el caso que me marca una flecha, ¿qué donde tengo? Ah mira, ahí está, ahí está, ahí está. El bosque negro es rico en minerales y podrá encontrar cobre en el suelo y estaño en la costa. ¿A qué espera para ir a picar, a picar tierra? El bosque negro es para allá. O sea que dejo esto atrás y me voy al bosque negro. Pues, tío, pues vamos no al bosque negro. supuestamente por aquí el Boca Negro, ¿no? Bueno, cuando, cuando, cuando llegue os lo enseño Es que quiero grabar el, el momento en el que sale Odín Porque según tengo entendido, Odín aparece así un poquillo de... En plan escarperlo, ahí aparezco ahí ¿Qué pasa? Soy Odín Y me gustaría... Ya puedo estar el abedú. Ah, no, todavía no sé Nada, cuando llegamos al, al Boca Negro yo que creo que la flecha esa me indica el objetivo, no. Pica y pica y pica A ver, si pica y hago daño Es que puedo coger piedra, ¿no? Ahí está eh... Qué guay, ¿no? mira, para fabricar cosillas! ¡Qué guay! Ah, claro, porque son tumbas <risa> Oye, pues bueno, un huevo Venga, y pica, pica Pero esto no es el bosque negro Esto no es el bloque negro bueno chicos, cuando tengo el boque negro digo Vale, yo creo que la fecha esa no indica dónde está el boque negro Porque si os doy cuenta me ha llevado a la a la playa del para el boque negro ¿Y cómo sé dónde está el boque negro? ¿Mm? ¡Jugir! ¿Cómo está ¿Dónde está el bosque negro? Bueno, voy a seguir buscando el boque negro A ver si encuentro el, el supuesto boque negro Planicie, pues sí, vamos, vamos apañado ¿Será solo ahí el boque negro? Es que ya otra cosa no... No se me ocurre ¿La verdad? A ver, negro, ¿eh? Bueno, negro porque está, ahí, está ahí Poca luz pero no sé. No sé si dirá... Boque Negro. O oh, you welcome... No, welcome to... Black eh, Forest. Digo yo, no sé. Bueno. ¿Well? O imagináis que el Boque Negro se va con un portal. yo estoy aquí haciendo el puto paraquela. ¿Eh? Porque me parece que una imagen con un portal, porque no paro de vuelta, que planicie. Mira, allí hay algo. No paro de la puerta y yo no veo ni bosque negro, ni leche negra, ni cosa negra. Dale la gracia a Freya por la lluvia y el sol, por los brotes que desgarran la piel de la tierra y la fruta del vino. Daré las gracias a Odín por la carne y los huesos Por el humo de los fogones y el pelaje cálido Y las fuerzas de tus brazos wow. Uy, ¿esto qué? es? Eh? ¡Y mm, Y un marranico! No tengo nada contra ti, pero es que... ¡Coño! Marrano, era duro, ¿eh? ¡Ah! ¡Tiene, tiene una estrella el marrano! Pero es a lo que voy. ¿Dónde le eche está el, el bosque negro? Voy a estar, que cuando lo encuentre lo he encontrado. ¡He encontrado el boque negro! Lo he encontrado. A ver, según tengo entendido... ¡Oye, hay un gigante! Me voy. Es que estaba buscando información, pero vamos, que estaba al lado del boque negro. El boque negro es muy complicado, así que voy a hacerme aquí la base. Chicos, vamos a cortar, vamos a cortar ya. Eh, me voy a hacer aquí la base. Porque esto se va a poner el chungo. Uh. Puta madre. Y a lo mejor hacemos me ya aquí la base tranquilamente. Me va a tirar mierda. Y el negro, pues. Como muera voy a aparecer, vamos, traspuesto. Así que tranquilamente voy aquí a cortar todo esto. Me voy a hacer aquí una, una base bien, bien hermosa para poder ubicarlo todo. Eh, y para que, mira, ahí tengo, si quiero aprovecharlo, pero voy a hacerme yo una, porque ya, ya que sé construir. Lo voy a hacer al lado del bosque negro. Y... Y ya está. Bueno chicos, así que ya sabéis, un fuerte like. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Su puta madre. ¡Uh! ¡Corro! Chicos, ya sabéis, un fuerte like. Suscribiros si no te has suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo de Barjai. Espero que os esté molando, ¿eh? Espero que os esté molando. Mi juego me encanta. Lo he dicho. Hasta el siguiente vídeo. Soy Kyle, me despido. Chao.